Y, Vale, estamos convocando esta semana para mañana una actividad por todos los reclamos salariales que hay. Sí, eh, a partir del cobro de los salarios hemos recibido cientos de quejas de los compañeros que eh, con haberes mal liquidados, eh, pero aparte ya veníamos denunciando y hemos hecho una presentación en el Consejo Provincial de Educación por casi 200 compañeros que no han cobrado el bono. Eh, toda esta situación demuestra la precariedad y la insuficiencia del acuerdo salarial que se firmó a principio de año que condena a los compañeros y a las compañeras a no llegar a fin de mes y a tener que recurrir al bono, tener que recurrir inclusive al porcentaje por conectividad que tampoco fue abonado tal y como lo había planteado en los primeros días la conducción provincial. Eh, es por eso que hemos definido... Eh, el, el día martes próximo a las 9 de la mañana. Mañana concentrarnos eh, para hacer este, este reclamo, ¿no? Entendiendo que eh, el salario tiene carácter eh, alimentario, digamos, es la fuente con la que los compañeros paguen el alquiler, la vivienda, los alimentos. Bien, entonces, Aten Capital convoca para mañana, martes, al Consejo Provincial de Educación a las 9 horas, con constancia gremial, para que todos puedan ir a reclamar. Sí, y llamamos a todos los compañeros y las compañeras de las escuelas a no naturalizar esta situación y a hacerse presentes, organizados todas las escuelas, mañana, martes, Martes a las 9 de la mañana. Esto fue Aten Capital Les Canta a Las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.